Que me ha hecho ganar 60.000 euros en cuatro días han sido algo que ya conocéis y que seguramente no estáis aplicando muy bien. Que es esto. ¿Quién me lo dice? La AD avatar persona ideal a la que te diriges en cada puñetero lanzamiento vemos el avatar ¿por qué? porque el avatar madura porque igual lo que le preocupaba antes ya no le preocupa ahora porque en todos los lanzamientos tienes que revisar esto porque lo que no avanza se muere todos, todos los lanzamientos se revisa el avatar surgen dolores nuevos, surgen objeciones nuevas a mí me encanta hacer las entrevistas porque conozco nuevas cosas que ni imaginaba de mi avatar que ni imaginaba que ni imaginaba MD destino soñado la promesa ¿Qué es lo que va a consumir mi avatar? ¿Qué es lo que va a lograr mi avatar cuando consuma mi producto? Estas dos partes son 70% de lanzamiento. 70% de un lanzamiento. No te hace falta un producto, no te hace falta nada de eso. Ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto. No te hace falta un puñetero producto. Te hace falta tener avatar y maldivas. Nada más. Nada más. Saber... ¿Qué le vas a vender? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Cómo pongo en contacto al avatar con la Maldivas? ¿A través de los? ¿A través de los? A través de los lanzamientos. Para mí a día de hoy, la única forma, la única... El único método, y lo digo además de corazón, después de llevar más de tres años y haber probado absolutamente de todo.